Diputadas, diputados de Venezuela, ocupen sus curules para dar inicio a la sesión del de día de hoy, martes 7 de febrero de 2023. secretaria, sirve de informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana subsecretaria, sirve se dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 2 de febrero de 2023. Acta número 8, sesión ordinaria número 6, jueves 2 de febrero de 2023.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 Solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. Segundo punto de la cuenta. Comunicación relacionada con la solicitud de la autorización para la designación del ciudadano Manuel Vicente Badel Aquino como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Federativa de Brasil. Tercer punto de la cuenta. Comunicación vinculada con la solicitud del informe del proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios a los efectos de su segunda discusión. Cuarto punto de la cuenta. Comunicación relacionada con el informe del proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica a los efectos de su segunda discusión. Se solicitó la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Sometida a votación, resultó aprobada. Quinto punto de la cuenta. Comunicación vinculada con el informe del proyecto de ley para la protección y promoción de la producción del agave cocuy-cocuy a los efectos de su segunda discusión. Sexto punto de la cuenta. Comunicación relacionada con la prórroga de la consulta pública a los proyectos de leyes del Poder Popular indicados en lista anexa, resultando aprobada por 30 días. Séptimo punto de la cuenta, comunicación vinculada con el proyecto de ley especial de seguridad integral del sistema de servicio eléctrico, acompañado de su correspondiente exposición de motivos a los efectos de su primera discusión. Octavo punto de la cuenta, comunicación relacionada con el informe del proyecto de ley de trabajadoras y trabajadores del sector agrícola a los efectos de su segunda discusión. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados Javier Segovia, Jesús Faría, Gustavo Villapol y las diputadas Ilenia Medina y Oriana Ocio. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema educación básica. El presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafes, quedando aprobado hasta el artículo 9. Acto seguido, el presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada Génesis Garbeck, quien solicitó el diferimiento de la discusión del proyecto de ley. Sometido a votación, resultó aprobado. Punto número 2 del orden del día. Proyecto de acuerdo en ocasión de celebrar el 31 aniversario de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, Día de la Dignidad Nacional. El presidente confirió el derecho de palabra al diputado Jesús Suárez Chourio, quien presentó el acuerdo. Posteriormente, el primer vicepresidente cedió el derecho de palabra al diputado Saúl Ortega. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría evidente. El primer vicepresidente señaló que votado los puntos de la agenda del día, se levantó la sesión ordinaria y convocó para el próximo martes a las 2 y 30 de la tarde. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, en ella están incluidas las intervenciones de todas las diputadas y diputados que participaron en esta sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y diputados que estén de acuerdo con el acta leída por la subsecretaria, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Ciudadana Secretaria, por favor, sírvase dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, presidente. En cuenta, siguiente. Es todo en la cuenta, presidente. Vamos a dar espacio para derecho de palabra de diputadas y diputados. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Imad Saab, Saab. Micrófono para el diputado, por favor. Señor presidente, buenas tardes, colegas diputadas, colegas diputados. He tomado la palabra para informar sobre un suceso, un trágico suceso ocurrido el día de ayer en la región del Medio Oriente, con lo que todos sabemos que fue el terremoto en la región de Kahramanmaraş en Turquía, y que afectó gran parte de la República de Turquía así como también afectó la región norte de la República Árabe Siria y por supuesto países aledaños es una tragedia que lamentablemente ha dejado hasta ahora más de 5000 fallecidos pérdidas millonarias destrucción de infraestructura y miles de heridos que, y, de, y desaparecidos que aún siguen apareciendo bajo los escombros este tipo de tragedia nos duele a todos por supuesto hay muerte hay desolación pero duele más cuando se trata de países amigos duele más cuando se trata de países hermanos duele más cuando es un pueblo con el cual tenemos históricamente relación de cultura de amor, de economía de comercio duele cuando se trata de amigos Turquía Turquía es un aliado nuestro en los peores tiempos de la revolución bolivariana. Mientras algunos países intentaban, intentaron y lo hicieron, bloquear alimentación, bloquear alimentos, allí estaba Turquía, con su comercio, de frente, con valentía, para apoyar a nuestro pueblo, para no morirnos de hambre, como lo intentaron los imperialistas desde el exterior y sus lacayos en Venezuela. Mientras nosotros eliminaban los vuelos, las aerolíneas, Apareció la aerolínea bandera de Turquía y abrió lo que no se pensaba que podía ocurrir, abrió un vuelo directo Caracas-Estambul, para romper el bloqueo comunicacional, para poder simplemente movilizarnos a través del mundo. Así como también el tema de alimentación, con mucha valentía y muchos otros elementos que ha apoyado, como les decía, en los peores tiempos de la revolución bolivariana. ¿Y qué puedo decir de Siria? Puedo comenzar diciendo que en Venezuela existe hoy en día alrededor de un millón de venezolanos de origen sirio, o como dirían por allí, de sirios que son tan venezolanos como cualquiera de nosotros. Porque el sirio tiene esa particularidad de sumarse a la población a la cual emigra, de sentirse como uno más del pueblo donde está existiendo y cohabitando. Nosotros aquí en la Asamblea tenemos sirios, de origen, por supuesto, venezolano de origen sirio. Hemos tenido ministros, hemos tenido vicepresidentes de Venezuela de origen sirio. Es decir, con esto digo que el sirio, como, como población, como persona, como ser humano, es muy dado a sumarse al resto de la población en el mundo. Siria siempre ha sido un aliado nuestro. Siria siempre ha sido un amigo nuestro. Bien decía Chávez en una de sus visitas a ese país que se sentía en casa. Y yo siempre lo decía, Chávez cuando iba a algún sitio, tú podías identificar si estaba simplemente de visita protocolar o si estaba en una visita de trabajo y además sintiendo que estaba visitando una parte de su casa. Y eso era Siria para el comandante Chávez. El amor, lo llegó a decir públicamente, el amor que le profesó a ese país, a esa ciudad. Nosotros, todo esto nos duele ciertamente. Todo esto nos duele, pero de la tristeza y de la destrucción siempre hay una esperanza, siempre hay una ilusión, siempre hay una alegría. Nosotros podemos ver en algunos videos cómo una mujer dio a luz entre los escombros y falleció ella y toda su familia, pero el niño nació vivo y está sano. Gloria a Dios, como dirían. Nosotros podemos ver cómo la solidaridad ha nacido en todos los países, en muchos países del mundo, perdón, en personas que no nos imaginábamos que quizás iban a salir con una propuesta, con una, un aporte, una ayuda en solidaridad. Y por supuesto Venezuela no se queda atrás. Venezuela siempre ha sido un baluarte en la solidaridad internacional. Allí tenemos los médicos venezolanos que han ido alrededor del mundo a ayudar. Las tragedias que han ocurrido en cualquier país del mundo, Venezuela siempre es la primera. El gobierno bolivariano, el comandante Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro siempre han sido los primeros en saltar a la palestra pública cuando se trata de apoyar y de coayudar a los países que están pasando por una crisis como la que están pasando estos dos países, hermanos. Y esta vez no va a ser la excepción. Venezuela saldrá adelante y va a ayudar a esos amigos que han estado con nosotros en las malas, que han estado para apoyarnos en las malas. Decía Chávez... Decía Chávez, amor con amor se paga. Y esta es una oportunidad nuevamente de demostrar nuestro amor a ese pueblo. Vaya nuestro saludo solidario, vaya nuestro abrazo solidario de condolencias, pero también un abrazo de fe, de fuerza, a los presidentes de ambas naciones, de Turquía, Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, y al presidente de la República Árabe Siria, Bashar al-Assad. Desde Venezuela, nuestro abrazo solidario. Nuestro abrazo reconfortante y diciéndole siempre, desde Venezuela, cuentan con los amigos, cuentan con el pueblo venezolano para salir adelante. Un fuerte abrazo. Queremos hacernos partícipes del comunicado que publicara el día de ayer el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de solidaridad, de compasión, de cercanía y de colaboración con los pueblos hermanos de Turquía y de la República Siria. Expresamos desde la Asamblea Nacional de Venezuela nuestro pesar por el sismo acontecido con tan graves consecuencias y hacemos votos para que rápidamente se recupere el pueblo sirio y el pueblo turco de tan inmensa tragedia. Un abrazo a todas y a todos los habitantes de Turquía y de Siria que viven en Venezuela y nuestro abrazo también a ambos pueblos y a ambos gobiernos. Voy a dejar en el derecho de palabra a el diputado Edgardo Ramírez. Buenas tardes, queridos compatriotas. Tomando la palabra del apóstol José Martí, orrán Honra, quiero destacar que en el día de ayer, 6 de febrero de 1932, hace 91 años, nació... Camilo Cienfuego, uno de los comandantes paradigmáticos de la revolución cubana, comandante del pueblo, expedicionario sobreviviente del Granma en diciembre de 1956, capitán de la columna del comandante Ernesto Che Guevara en el año 1957, y en el año 58, en abril, es ascendido como comandante por Fidel Castro Ruz, y de allí empezó a tejer la urdimbre leyenda del señor de la vanguardia es el primer comandante del ejército rebelde que baja de la sierra a liberar a Cuba a los llanos del cauto. Y ya en agosto del 58, junto al otro comandante, Ernesto Che Guevara, se trasladan al centro y al occidente de Cuba. Y en diciembre de 1958 el comandante Camilo Cienfuego, héroe de yaguajay logra el triunfo vital, la derrota de las tropas del tirano bautista en el centro de Cuba para abrir la puerta a la liberación de Cuba. Una vez triunfada la revolución en el 59, he nombrado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz como Jefe Supremo del Ejército Revolucionario de Cuba y participante de la reforma agraria, de la tierra para los campesinos, del derecho a la educación, la cultura y la salud para los campesinos. Pero dejemos que sea el comandante Ernesto Che Guevara quien defina a Camilo Cienfuego era indiscutiblemente el más brillante de todos los guerrilleros. Se convirtió en el mejor de todos nosotros. Pertenecía a la clase de hombre sin ambición personal. Hombre puro, factor determinante de la unidad revolucionaria basado en los principios de lealtad a Fidel. Un hombre que merecía la total confianza de Fidel, en el cual sentía quizás en ninguno de nosotros una confianza y una fe absoluta. Termino este recordatorio como lo decía Ernesto Che Guevara, Camilo no ha muerto, Camilo es gloria eterna, Camilo es los Camilitos del ejército hoy de Cuba. Igualmente hoy se están cumpliendo de aquel lamentable, oprobioso, hecho del imperialismo yanqui en el gobierno de Kennedy de un 7 de febrero como hoy, hace 60 años que declaran el bloqueo unilateral contra Cuba, el bloqueo unilateral contra el pueblo de Cuba. Habían declarado prohibir las importaciones de medicinas y alimentos de origen cubano. Intentaban destruir la revolución cubana cuando declararon ese bloqueo criminal contra el pueblo de Cuba. ¿Qué ha ocurrido en estos 62 años? Se ha erigido un pueblo, un pueblo que estuvo dominado por el imperialismo, hoy se ha convertido en un pueblo de ciencia, de tecnología, de inteligencia para el mundo y hoy se ha convertido en un pueblo de la solidaridad internacional. Un minuto diputado. Por eso es que Cuba hoy reafirma que a pesar de vivir el bloqueo internacional más largo de la humanidad, hoy reafirma su voluntad invencible de vencer al bloqueo con la unidad, con la paz, con las luchas y sobre todo con el profundo amor de ese pueblo latinoamericano por las ideas libertarias del comandante Fidel Castro Ruz. ¡Viva Cuba! Voy a dejar en derecho de palabra al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante. Sí, buenas tardes, presidente, segunda vicepresidenta, colegas parlamentarios, colegas parlamentarias. He pedido este derecho de palabra en mi condición de presidente del Grupo de Amistad Irán-Venezuela para informar brevemente, puntualmente, a esta honorable plena, plenaria sobre una visita muy importante, extraordinaria, que tuvimos el pasado viernes 3 de febrero del presente año. Nos acompañó en la sede del Poder Legislativo, en este palacio, el distinguido canciller de la República Islámica de Irán, Hossein Amir Abdollahian. acompañado por el embajador de la República Islámica de Irán ante la República Bolivariana de Venezuela, Yatolab Soltani, y además un diputado de la Asamblea Islámica de Irán, el colega parlamentario Morteza Mahmoud Ban. Un encuentro que sin lugar a dudas fortalece los lazos de amistad profunda entre el pueblo de Venezuela y el pueblo de Irán. Donde además se abordaron temas de la cooperación entre nuestros dos países, gobierno entre nuestros países, pueblos hermanos, pero también en la necesidad de estrechar vínculos entre la, el Parlamento iraní y el Parlamento venezolano, sobre todo la idea de fortalecer este grupo de amistad, de cooperación y amistad interparlamentaria. Pero además agradecer el apoyo, el pronunciamiento contundente, rotundo, del gobierno y pueblo iraní ...de condena a las medidas coercitivas unilaterales que se le imponen a Venezuela... ...y en un acto recíproco, por supuesto, nosotros también hemos expresado la condena... ...al bloqueo, las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales que también... ...desde el gobierno imperial de Estados Unidos se le imponen a Irán. Y además queremos saludar al pueblo iraní en el marco de la celebración... ...de estos primeros días de febrero, específicamente el 11 de febrero donde celebran los 44 años de la Revolución Islámica de Irán. Así que desde este Parlamento, desde el Grupo de Amistad Interparlamentaria Venezuela-Irán, le enviamos un fuerte abrazo y saludos a la Revolución Islámica de Irán. Es todo, Ciudadano Presidente. Gracias, Vicepresidente. Voy a dar en el derecho de palabra al diputado José Cabello. Saludos, ciudadano presidente de la Asamblea, doctor Jorge Rodríguez, primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta América Pérez, estimada secretaria, subsecretaria y demás diputados y diputadas que nos acompañan. Hemos pedido este derecho de palabra para recordar una significativa fecha, como lo fue el 3 de febrero de 1795, el nacimiento de uno de los hombres más valientes. más honestos que ha parido la América, como lo es. Antonio Francisco de Sucre y Alcalá, para el cual pido un fuerte aplauso para este gran hombre, héroe, valiente. Debemos decir que cumple 228 años y debemos también decir en este hemiciclo, donde la mayoría es fuerza bolivariana, que Antonio de Sucre fue uno de los hombres más leales que trabajó por la independencia de esta patria. Pero debemos decir también que con tan solo 14 años se alistó para incorporarse a la vida militar, y ya a los 15 años pertenecía al ejército de la independencia. Hay que resaltar, estimados diputados y diputadas, y el país que hoy nos escucha, que Antonio José Sucre, en el rincón de la muerte, en su traducción en Iyacucho, en lengua quechua, hoy en castellano, Ayacucho, venció. Cumplió la palabra comprometida y libertador de la patria de vencer pues el ejército español. Él venció tenazmente, con habilidad, con capacidad, y logró con esa victoria militar la conquista y ya la independencia de la América Libre que hoy todos nosotros gozamos. Debemos también decir que esa bala traidora, sicaria, que le arrebató la vida en Berruecos, se consumó ese hecho para sembrarle a la juventud la desesperanza, y para decirle a la juventud y al pueblo que la traición se castiga. Hoy, como dice Mario Benedetti, de vez en cuando hay que hacer una pausa, callarse las mentiras y cantarse las verdades. Hoy hay que decir, en pleno siglo XXI, que la juventud venezolana, que las mujeres patriotas venezolanas tienen que ser y debemos de ser como Sucre, leales, coherentes y patriotas. Cierro diciendo que estamos convocados a salir hacia adelante como caballos galopantes y conquistar el futuro que merece Chávez, que merece Nicolás y que merecen los pueblos de América Latina y el Caribe. ¡Viva Sucre! ¡Viva, ¡Viva la patria! Viva. ¡Viva la revolución bolivariana! viva Muchas gracias, ciudadanos diputados. Gracias, ciudadanos diputados. Le voy a dejar el derecho de palabra al diputado Alfonso Campos Quesurum. Buenas tardes, bendiciones de Dios, directiva plenaria, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Me sumo a la participación del diputado que me antecedió con respecto al ducentésimo, vigésimo octavo, aniversario del nacimiento natalicio de este prócer de la independencia, como lo fue Antonio José Francisco de Sucre Villegas, Alcalá, general en jefe del, Unido, del Ejército Unido Libertador del Sur y mariscal en el campo de batalla de la Pampa de Quinoa en Ayacucho. Ciertamente la caracterización la conocemos históricamente, pero solamente quiero resaltar en a, de forma adicional a lo planteado la relevancia que tiene este hombre, para el mundo, porque su participación en la redacción del Armisticio de Santana y el Tratado de Regularización de la Guerra, en noviembre de 1820, publicado en diciembre en la Gaceta de Caracas de ese mismo año, representa la base de lo que hoy se conoce como el derecho internacional humanitario. La complejidad y la profundidad de este tratado de regularización, que algunos historiadores observan o plantean que el amnisticio fue una estrategia política que le permitió dar tiempo al libertador para poder continuar en la planificación de la batalla de Carabobo, sobrepasó la expectativa del momento al considerarse la base de lo que hoy conocemos como derecho internacional humanitario. Asimismo, las convenciones de Ginebra, sus cuatro convenciones y sus cuatro protocolos, no son más que la segmentación de este tratado de regularización de la guerra que presentó el mariscal, de, bueno, en ese entonces general de brigada, Antonio José de Sucre. Cualquiera que pronuncie la palabra derecho internacional humanitario está haciendo la referencia de nuestro prócer, que aún debería reclamarse los derechos de autor porque son la base casi copiada de lo que hoy día se conoce como la Convención de Ginebra. Conmemoramos y nos sentimos orgullosos como Alianza Democrática de pertenecer a esta patria de ser venezolano y tener como prócer independentista a Antonio José de Sucre. Es todo, Presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ricardo Ríos. Buenas tardes, colegas diputados, colegas diputadas, personal técnico de apoyo, junta directiva. En esta evocadora sesión donde hemos hecho referencia sustanciada a las efemérides importantes de la patria y sus relaciones internacionales, yo quiero primero que nada suscribir con la misma emoción la intervención del diputado Saab sobre el apoyo a... A, a, al pueblo turco y al pueblo sirio, porque creo que o sea, me siento muy identificado con las palabras que usted dijo y muy conmovido además, creo que lo dijo muy bien y, y lo felicito. Y, y por supuesto no andar para nada en la admirable biografía del Mariscal Sucre, que de lejos es motivo de orgullo para la venezolanidad, con la docta intervención de nuestro compañero. Yo quería recordar que el canal de Panamá fue construido, por mano obrera latinoamericana, por mano obrera, sobre todo salvadoreña. Y allí se construyeron importantes movimientos sindicales. Y allí participaron organizaciones sindicales donde los venezolanos participaron, tuvieron actividad de manera organizativa, sistemática. Ahí se creó un lazo de amistad entre un líder sindical latinoamericano llamado Augusto Farabundo Martín, y en nuestro querido y siempre bien recordado Gustavo Machado. Le tocó al, a, a nuestro querido Gustavo Machado envolverse en la camisa, bajo la camisa, con la bandera de Sandino para trasladarla por toda Centroamérica hasta el encuentro antiimperialista de América en México, que en esa época parecía una tontería, pero significaba arriesgar la vida sistemáticamente. Para que entendamos a qué me refiero con arriesgar la vida. Hoy se cumplen 90 y, ¿qué? 92 años, 91, del asesinato de Agustín Farabundo Martí en un fusilamiento. Pero no fue un fusilamiento aislado, fusilaron 32.500 trabajadores salvadoreños en una mañana. Fue una masacre atroz y de ese dolor del pueblo salvadoreño salieron las luchas centroamericanas con organización y fiereza. Y siempre, desde esa época... Y eso me permito la referencia personal, me lo contó mi abuelo. Nació la admiración en Venezuela para César Augusto Sandino y también para Agustín Farabundo Martí. Yo quiero que quisiera incorporar en esta evocación de efemérides de, de luchas patrióticas, de luchas de pueblo latinoamericano, la digna figura de Farabundo Martí. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Río. ¿Nadie más anotado en el derecho de palabra? Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sirva a dar lectura a la propuesta de orden del día. Primer punto. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para designar al ciudadano Manuel Vicente Badela Aquino como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Federativa de Brasil, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, número 14 y 236, número 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número 2. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica. Punto número tres, designación de las diputadas y los diputados en representación de la Asamblea Nacional ante los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 166 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y con el artículo 129 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional y punto número cuatro proyecto de acuerdo con motivo de conmemorar el 6 de febrero el 94 aniversario en ocasión del natalicio del comandante guerrillero Fabricio Ojeda esto ciudadano presidente gracias secretaria en consideración las honorables diputadas y los diputados que estén de acuerdo con la propuesta de orden del día presentada sirvanse manifestarlo con la señal de costumbre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 Muchas gracias, presidente. Colega diputado, eh, la Comisión de Política Exterior me encomendó presentar este informe eh, sobre la reunión que sostuvimos con el diplomático Manuel Vicente Badel y estudiar además la propuesta que nos llegara del Ejecutivo. Esta fue una gran oportunidad de discutir con un joven diplomático sobre temas de mucha importancia, no solo por su ya trayectoria, aunque estamos hablando de un joven eh, ya una larga trayectoria en, en la, el consulado de, de Sao Paulo, en la embajada de, de la República Federativa de Brasil, y en otras responsabilidades de mucha importancia, de mucho peso que ha tenido en la Cancillería. Pero eh, también fue eh, una ocasión eh, muy especial para que analizáramos la significación que tiene la reapertura de estas relaciones eh, diplomáticas entre los dos países. En primer lugar, lo que tiene que ver con los consulados, porque tenemos que atender a las venezolanos que están en Brasil, y a los, y los brasileños que viven en nuestro país, que conviven, y a las excelentes relaciones que siempre hemos tenido. Ahora, esto implica que eh, ya estamos enterados de todo un plan de reactivación de los uh, consulados, y esto es una buena noticia para Brasil, y una buena noticia para nuestro país. Además de que ya está eh, autorizado el embajador que el presidente Lula da Silva ha designado para la ciudad de Caracas. Pero además también pudimos uh, intercambiar opiniones sobre la importancia que para todo el proceso de recuperación económica y de crecimiento económico de nuestro país tiene el restablecimiento del intercambio comercial con objetivamente la más importante economía de América del Sur. Pero también eh, sobre un hecho político, como es la puesta en el escenario internacional suramericano del de uh, reingreso de Venezuela al MERCOSUR. El MERCOSUR, como ustedes bien lo saben, no solo es una uh, palestra política, no solo es una tribuna de la diplomacia y de la política, sino es un organismo económico en el cual Venezuela tiene todo el derecho de participar. Y esto estuvo precisamente en esta conversación, así como la relación que con respecto a Brasil nosotros tenemos directamente y con otros miembros de quizás el grupo de las economías emergentes del mundo, como es el grupo de los BRICS. Vamos entonces, este, hacemos esta proposición a la Cámara y además eh, tenemos indiscutiblemente que decir que la victoria del presidente Lula y la victoria de ese amplísimo frente democrático le dio un parado a lo que fue una hora menguada en la historia de la República Federativa de Brasil, como fue el gobierno del señor Jair Bolsonaro, ahora expresidente. Nosotros, con la llegada de Lula, se abre un nuevo proceso, no solo en la relación binacional, sino también se abre un nuevo proceso en las relaciones políticas de América del Sur, y en la posibilidad de alcanzar ese gran sueño y esa gran propuesta de nuestro querido comandante Chávez, como es la unidad ...de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Roy Daza. Nadie más ha notado el derecho de palabra. En consecuencia, someto a consideración... ...las honorables diputadas y los honorables diputados... ...que estén de acuerdo en aprobar la autorización... ...del nombramiento del ciudadano Manuel Vicente Badel Aquino... ...como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Federativa de Brasil, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Se declara en consecuencia aprobada la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y se remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación, y agradezco a Secretaría notifique al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo punto del orden del día, Ciudadana Secretaria. Punto número dos, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica. todo, presidente. Bien. Secretaria, son invitados de honor de esta asamblea nacional, representantes y dirigentes estudiantiles del subsistema de educación media y básica de Venezuela. Está con nosotros Valentina Ríos, que es presidenta de la Federación de Estudiantes Venezolanos de Educación Media, Michelle Delgado, vicepresidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, Merichel Dacova, secretaria nacional de Deporte de la Federación venezolana de estudiantes de educación media, Johander Vázquez, José Daniel Lara de la Brigada Ecológica, Marcela Rodríguez, que es vocera de la unidad Escuela de Talento Deportivo Liceo Caracas, Edgardo Acosta, que es integrante de la patrulla escolar de la parroquia La Candelaria, y demás representantes estudiantiles de educación media que están hoy aquí acompañándonos en el proceso de segunda discusión de la ley. ...de participación estudiantil en un subsistema de educación básica. Ciudadana secretaria, por favor, sirvase de dar lectura al proyecto de ley, artículo por artículo, incluidos los acápites, los epígrafes, los títulos... ...desde el mismo punto en que se dejó en la sesión anterior. Seguimos en el vigésimo quinto, presidente. Adelante, secretaria. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 10, que anteriormente era el epígrafe del artículo 8, quedando redactado de la manera siguiente, epígrafe, interés general y orden público. Estado Presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Vigésimo sexto. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 10, que anteriormente era el artículo 8, quedando redactado de la manera siguiente, artículo 10. Las disposiciones de esta ley son de interés general. En consecuencia, sus disposiciones son de orden público. Es todo Presidente. En consideración. Queda aprobado. Siguiente. Vigésimo séptimo. Se sugiere aprobar que el artículo 11 pasa a ser el artículo 13. Estado Presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Vigésimo octavo. Se sugiere aprobar... Sin modificación, la denominación del epígrafe del artículo 11, que anteriormente era el epígrafe del artículo 9, quedando redactado de la manera siguiente, epígrafe, ejercicio progresivo de la ciudadanía activa. Esto Presidente. En consideración, el epígrafe queda aprobado. Siguiente. Vigésimo noveno, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 11, que anteriormente era el artículo 9, quedando redactado de la manera siguiente, artículo 11, el Estado, las familias, la sociedad, la comunidad y las instituciones educativas promoverán y garantizarán la incorporación progresiva a la ciudadanía activa de las y los estudiantes en el subsistema de educación básica, en el marco de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes. Esto, Presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. trigésimo Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del capítulo 2 quedando redactado de la manera siguiente. Acápite, capítulo 2, participación protagónica estudiantil. Esto, presidente. En consideración en la acápite, aprobado. Siguiente. Trigésimo primero. Se sugiere aprobar la fusión de los artículos 11 y 12, que será el artículo 13. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Trigésimo segundo, se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 12 que anteriormente era el epígrafe del artículo 10 quedando redactado de la manera siguiente, epígrafe libre, asociación en el ámbito escolar. Es Presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Trigésimo tercero, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 12 que anteriormente era, era el artículo 10 quedando redactado de la manera siguiente, artículo 12 las y los estudiantes podrán asociarse libremente con fines sociales, cultu culturales, deportivos, recreativos, ecológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales o de cualquier otra índole en el subs subsistema de educación básica, siempre que sean de carácter lícito. A los efectos del ejercicio de este derecho, todas las y los adolescentes pueden por sí mismas o sí mismos constituir, inscribir y registrar personas jurídicas sin fines de lucro, así como realizar los actos vinculados estrictamente a los fines de las mismas, para que las personas jurídicas conformadas exclusivamente por adolescentes puedan obligarse. Patrimonialmente deben nombrar de conformidad con sus estatutos a una o un representante legal con plena capacidad civil que asuma la responsabilidad que pueda Derivarse de estos actos. Esto opción a En consideración, aprobado. Siguiente. Trigésimo cuarto, se sugiere aprobar que el artículo 13 pase a ser el artículo 21. Esto se a presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Trigésimo quinto, se sugiere aprobar con modificación la denominación de la, del epígrafe del artículo 13, quedando redactado de la manera siguiente: epígrafe sobre la participación de las y los estudiantes. Esto, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. triésimo sexto. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 13, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 13. Las y los estudiantes participarán activamente y de acuerdo a su desarrollo evolutivo en todos los aspectos del ámbito educativo, con la debida orientación de las madres, padres, representantes o responsables, así como de las y los integrantes del consejo educativo, de conformidad con los reglamentos y resoluciones de esta ley. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Trigésimo séptimo. Se, su se sugiere aprobar que el artículo 14 pase a ser el artículo 22 Esto, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Trigésimo octavo. Se sugiere aprobar la creación del epígrafe para el artículo 14... quedando redactado de la manera siguiente: epígrafe sobre la organización de las y los estudiantes. Esto, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 39. noveno. Se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 14, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 14. Comprende cualquier forma organizativa que promueva que promueve la plena participación libre, activa, protagónica y corresponsable del estudiantado, tomando en cuenta cada nivel y modalidad. Estas actuarán con la comunidad educativa... En los diferentes ámbitos, ejerciendo sus derechos y deberes como seres sociales en un clima de paz, respeto, tolerancia y solidaridad. Es todo, Presidente. En consideración el artículo 14, queda aprobado. Siguiente. Cuadragésimo. Se sugiere aprobar la creación del epígrafe para el artículo 15, quedando redactado de la manera siguiente, epígrafe, derecho de las y los estudiantes de, en la participación y organización estudiantil. Es todo, Presidente. En consideración. Queda aprobado. Siguiente. Cuadragésimo primero. Se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 15 que ando redactado de la manera siguiente. Artículo 15. Las y los estudiantes gozarán de los siguientes derechos. Uno. Participar y organizarse protagónica y activamente en todas las actividades y procesos vinculados al ámbito escolar. Dos. Recibir formación integral como eje transversal en en el fortalecimiento del liderazgo de cada liceo y escuela. Tres, expresar y ser respetada su opinión sobre las realidades vinculadas al hecho educativo y a todos los aspectos de su interés mediante el aporte de estrategias que garanticen su resolución. Cuatro, participar en actividades con fines recreativos, culturales, deportivos y de esparcimiento que garanticen su desarrollo integral y el fortalecimiento de los valores de tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente. Cinco, reunirse en asambleas integrales para la planificación y ejecución de las actividades de la organización estudiantil. Seis, participar en actividades de trabajo voluntario y social para la recuperación y mantenimiento de las instituciones educativas. Siete, Participar en el desarrollo de estudios socioeconómicos para el diagnóstico y la atención de los y las estudiantes en situación de riesgo de vulneración de sus derechos. Ocho, participar en las iniciativas productivas estudiantiles que contribuyan al desarrollo económico del país. Nueve, hacer seguimiento y contraloría a la gestión educativa y decisiones que los involucran. Diez incluirse activamente en las actividades académicas de la institución 11, las demás previstas en las leyes, reglamentos y resoluciones. Esto, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Ricardo Ríos. Gracias, señor presidente. Eh, por aquello de que lo que no está escrito en derecho público tiene que quedar claro, yo... Cuando el diputado Ricardo Molina le decíamos Ricardito, el presidente del Centro de Estudiantes mío era Chiro Molina. Y ahí tuvimos un gran, <ríe> Luis Racetti, tuvimos un gran pleito con el director porque hicimos labores de solidaridad para recabar eh, insumos, etcétera, para un pueblo que sufrió una circunstancia. Y este, yo quisiera que el artículo 15 numeral, lo sugiero, propongo quedará redactado así, participar entre los derechos en las actividades de solidaridad social que se le planteen a la, a la institución educativa correspondiente, que la palabra solidaridad social quedara incluida de manera explícita. Es todo, señor presidente. Un numeral adicional, diputado Río. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí, todo porque lo leí muy mal participar en las actividades de solidaridad social que se le planteen a la institución educativa correspondiente. Sí, yo lo voy a entregar, pero Un numeral sería 11 para que el 12 No sería pase el numeral los... el 12 los demás previstas en la ley correcto. Es correcto. Claro, aun cuando en el numeral 8 eh, el 8, 8. señalara no participar en las iniciativas productivas estudiantiles que contribuyen al desarrollo económico del país. No es solidaria Y el numeral 6, participar en actividades de trabajo voluntario y social para la recuperación y mantenimiento de las instituciones Tampoco educativas. Es no, habla. social. Estoy de acuerdo con el diputado Río. Entonces, eh, por favor, preséntelo por escrito para votarlo, diputado. Sí. Secretaria, vamos a continuar y dejamos pendiente el artículo 15, por favor. Cuadragésimo segundo. Se sugiere aprobar la creación del epígrafe para el artículo 16, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, deberes de las y los estudiantes en la participación y organización estudiantil. Esto, Presidente. Informa el diputado Pedro Carreño, abogado doctor en Derecho y coordinador del Bloque de la Patria, que era necesario el diferimiento de la discusión del artículo 15 para continuar. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con diferir el artículo 15 y continuar con la discusión de los restantes artículos, manifiesten la señal de costumbre. Queda aprobado, queda diferido, continúe, secretaria, disculpe.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 Las y los estudiantes tendrán los siguientes deberes. Uno, incentivar el estudio y la formación integral. Dos, promover la inclusión e incorporación de las niñas, niños y adolescentes al sistema educativo, contribuyendo a la no deserción escolar. Tres, velar por la calidad educativa, la protección y el desarrollo social de las y los estudiantes. Cuatro, Velar por la igualdad y la no discriminación dentro de las instituciones educativas, así como la erradicación del acoso escolar. Cinco, participar activamente en la elaboración de los acuerdos de convivencia escolar. Seis, promover la participación en actividades con fines recreativos, culturales, deportivos, ecológicos y de esparcimiento que garanticen su desarrollo integral. Siete. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y decisiones emanadas de la Asamblea General Estudiantil. 8. Contribuir a la orientación vocacional de las y los estudiantes para su inserción en el subsistema de educación universitaria y para la formación técnica, profesional, cultural y deportiva, según sea el caso. 9. Promover los valores de identidad nacional, diversidad y símbolos patrios. Diez, velar por el buen funcionamiento de la organización estudiantil, según lo previsto en su reglamento interno. Y once, las demás previstas en las leyes, reglamentos y resoluciones. Es todo, presidente. En consideración, diputado Ríos. Gracias. Eh, ahí hay una frase que, que yo recuerdo, este es un proyecto que yo apoyo... Mucho, y lo quiero y lo defiendo. Pero yo recuerdo que en la discusión habíamos quitado la no deserción. Y entonces íbamos habíamos puesto más bien promover la ca, algo como esto, cambiar la no deserción escolar, cambiarlo, por la permanencia y promoción en el subsistema de educación básica. Incluso el, eh, varios funcionarios del Ministerio de Educación nos informaron que la palabra deserción no era totalmente aceptada dentro del del debate educativo, a veces se relacionaba con, con cosas de la guerra y eso, y no tenía nada que ver con la educación. Y era la, lo que se quería destacar en el articulado era la permanencia y la promoción dentro del subsistema. Le juro que no tengo más objeciones. Estoy de acuerdo con el diputado Ríos. Sírvase por favor, eh, presentar la redacción a, a ante secretaría. En consideración, las honorables diputadas y los diputados que estén de acuerdo con diferir el artículo 16 de esta discusión para continuar, síguense, manifestar la señal de costumbres, queda aprobado. Siguiente. Cuadragésimo cuarto. Se sugiere aprobar la incorporación y denominación del capítulo 3, quedando redactado de la manera siguiente, a Capite, Capítulo 3. Consejos estudiantiles. En consideración en la cápite. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo quinto. Se sugiere aprobar la incorporación y denominación del epígrafe para el artículo 17, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, consejos estudiantiles. Esto, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo sexto. Se. Se sugiere aprobar la incorporación y denominación del contenido para el artículo 17, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 17. Los consejos estudiantiles son la instancia de organización y participación de las y los estudiantes en los niveles de educación primaria y media pertenecientes al subsistema de educación básica los cuales a través de un proceso democrático de elección escogerán sus voceras y, y voceros con la coordinación y apoyo del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación. Esto, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo séptimo. Se sugiere aprobar la incorporación y denominación del epígrafe para el artículo 18, quedando redactado de la manera siguiente, epígrafe, autonomía de los consejos estudiantiles. Esto presidente. En consideración el epígrafe, aprobado, siguiente. Cuadragésimo octavo, se sugiere aprobar la incorporación y denominación del contenido para el artículo 18, quedando redactado de la manera siguiente, artículo 18, los consejos estudiantiles y demás formas,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 En consideración, aprobado. Siguiente. Cuadragésimo noveno, se sugiere aprobar la incorporación y denominación del epígrafe para el artículo 19, quedando redactado de la manera siguiente, epígrafe, coordinación. Estado Presidente. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Quincuagésimo, se sugiere aprobar la incorporación y denominación del contenido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 Todos los procesos organizativos y de participación mediante consultas, encuentros y diálogos. Es todo, Presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Quincuadécimo primero, se sugiere aprobar la incorporación y denominación del epígrafe para el artículo 20, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, elección de vocería de los consejos estudiantiles. Es todo, Presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente.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 Quincuagésimo tercero, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 21, que anteriormente era el artículo 13, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, Congreso Nacional de Estudiantes. Esto, Presidente. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Quincuagésimo cuarto, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 21, que anteriormente era el artículo 13, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 21. El Congreso Nacional de Estudiantes es una instancia superior de encuentro para las y los voceros estudiantiles pertenecientes a las instituciones educativas del subsistema de educación básica. Estará integrada por las voceras y voceros estudiantiles electos democráticamente de conformidad con su reglamento interno. Esta instancia tendrá como objetivo deliberar y decidir anualmente las líneas estratégicas y la acción programática. Es todo, Presidente. En consideración, queda aprobado. Siguiente. Quincuagésimo quinto, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 22, que anteriormente era el artículo 14, quedando redactado de la manera siguiente, epígrafe, organización nacional, Estatal y municipal. Estado presidente. En consideración el epígrafe, queda aprobado. Siguiente. Quincuagésimo sexto, se sugiere aprobar... Con modificación, el contenido del artículo 22, que anteriormente era el artículo 14, quedando redactado de la manera siguiente, artículo 22. El nivel de organización y participación de las y los voceros estudiantiles pertenecientes a las instituciones educativas del subsistema de educación básica será nacional, estatal y municipal sus integrantes, elección democrática, organización y funcionamiento serán reguladas de acuerdo a su reglamento interno. Esto, señor no, presidente. En consideración, queda aprobado. Siguiente. 57 séptimo. se sugiere aprobar sin modificación el contenido de la disposición final única, quedando redactada de la siguiente manera. Disposición final. Un, un segundo, secretaria. Antes de aprobar la disposición final... Vamos a proceder a considerar los artículos que fueron diferidos, artículo 15 y artículo 16. El artículo 15, en su numeral 11, dice, participar en las actividades de solidaridad social que se planteen a la institución educativa correspondiente. Esto, presidente. ¿Y el, y el numeral 12 quedaría entonces, ¿cómo? Pero tiene que el que anteriormente que era el numeral 11, si lo hace leerlo como numeral 12, ciudadana secretaria. Eh. Secretaria, en el sí, artículo sí. 15, anteriormente había un numeral 11 que es sustituido por, este, por esta solicitud de modificación. Entonces, el lea 10. por favor el nuevo numeral 12, que era el anterior 11. El anterior 11 era las demás previstas en las leyes, reglamentos y resoluciones que pasa a ser el 12. Gracias. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la aprobación del artículo 15 con las modificaciones realizadas si no se manifestaron con la señal de costumbre, queda aprobado. Artículo 16, ciudadana secretaria. Artículo 16, nuevo numeral 2 promover su inclusión e incorporación de las niñas, niños y adolescentes al sistema educativo, contribuyendo a la permanencia en el subsistema de educación básica. Es todo de este numeral, señor presidente. Creo que nos modificaron el artículo la por su, a su permanencia. Contribuyendo a su permanencia. Sí. En consideración... Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar con modificaciones en el artículo 16, si no se manifestaron con la sal de costumbre. Queda aprobado. Siguiente. 57 séptimo, secretaria, por favor. 57 séptimo, se sugiere aprobar sin modificación el contenido de la disposición final única, quedando redactada de la manera siguiente, disposición final única. Esta ley entrará en vigencia al momento de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración la disposición final. Queda aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Es todo del proyecto de ley, ciudadano presidente. En consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad esta ley. En consecuencia, se declara sancionada la ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación de acuerdo a lo establecido en el artículo 213, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Felicito muy especialmente a los millones de estudiantes del subsistema de educación básica que participaron de forma activa en el proceso de consulta, de discusión, de ordenación del articulado de una ley para la inclusión, la participación y el enaltecimiento de la vida estudiantil. Voy a proceder a entregar la ley ya sancionada que va a ser remitida al Ejecutivo Nacional a los dirigentes estudiantiles de educación básica que se encuentran con nosotros hoy en calidad de invitados de honor.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 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 129 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Estado Presidente. Procedo a leer la designación de los representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas Estadales. Estado Amazonas, diputados, Alcide Sanz, Fabio Cortés y Nixon Maniglia. Estado Anzuategui, diputadas Licet Siboné Muñoz, Lizeth del Pilar Sabino y diputado Alberto Gago. Apure, diputada Enma Díaz y diputado Fernando Acosta. Aragua, diputada Rosa León y diputado José Gregorio Colmenares. Barinas, diputado Franklin Peña y diputado Marcos Dugarte. Bolívar, diputada Petra Yarixa Aray, diputado Pe eh, Richard Sosa. Y diputado Javier Segovia. Carabobo, diputado Ecalop González y diputado Jesús Santander. Cogedes, diputado John Moreno, diputado Marcos Mendoza y diputado José Gregorio Correa. Delta Amacuro, diputada Zulaimis Gascón y diputada María Luisa González. Distrito Capital, diputada Carmen del Valle Centeno Serpa y diputado Juan Simón Primera Muset. Estado Falcón, diputada Génesis Garbet y diputada Cristal Alvarado. Estado La Guaira, diputadas Irlanda Rodríguez y Rudy Puerta. Estado Guárico, diputadas Ruluc Josefina Solórzano y Luisa Rodríguez Torres. Estado Lara, diputadas Mayra Rojas Pérez y Blanca Yolanda Romero y diputado Andrés Avelino Álvarez. Estado Mérida, diputada Idania Quintero Cuevas y diputado Rodolfo Serpa. Estado Miranda, diputada Taide Monzón, diputado Elio Serrano y diputado Juan Carlos Alvarado. Un segundo. Secretario, un momento, por favor. Repito, Estado Miranda, diputado, diputada Taide Monzón, diputado Elio Serrano y diputado Juan Carlos Alvarado. Estado Monagas, diputado Irwin Monteverde y diputada María Gabriela Vallenilla. Estado Nueva Esparta, diputado José del Carmen Millán, diputado Junior Gómez Figueroa y diputado Oscar Rondero. Estado Portuguesa, portuguesa diputada Arelis Horta y diputado... Frank Mar Martínez, Sucre, diputada Maglevis de la Rosa, Maglevis de la Rosa Corrijo y diputado Jonan Cedeño y diputado Carlos Martínez, Táchira, diputada Jessica Moreno y diputada Joana Rosales, Trujillo, diputado Francisco García y diputada Irailuz Terán, Yaracuy, diputada Imarú Bolívar y diputada Rosario Montaño, estado Zulia, diputada Nayarit Linares, y diputado Rafael Nava. Es todo de la lectura de los representantes ante los consejos estadales de planificación. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar la representación de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ante los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Se declara aprobada la representación de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ante los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas. Secretaria, por favor, sírvase notificar a las gobernadoras, gobernadores y a las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados las respectivas designaciones. Cuarto punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número cuatro, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorar el 6 de febrero el 94 aniversario en ocasión al natalicio del comandante guerrillero Fabricio Ojeda. Esto, ciudadano presidente. tiene la palabra el diputado Joel Jolmar Gudiño solicite la tribuna de oradores se le concede muy buenas tardes primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, segunda vicepresidenta, secretaria, subsecretaria, colega parlamentario. Bueno, hoy corresponde, le damos gracias a Dios y a la revolución, hablar de Fabricio Veda, Trujillano, paisano, de Boconó. Hablar de Fabricio es hablar de un hombre de honestidad, de compromiso, de lealtad y sobre todo de, de un gran amor por la patria grande de Bolívar. Hablar de Fabricio es hablar de un hombre de la democracia, de un hombre que hablaba de la soberanía y la defendió con su propia vida. Hablar de Fabricio es hablar de un hombre leal, un hombre que nos... Sirve de ejemplo para todos nosotros un hombre que también fue escritor, Fabricio, escribió el libro Guerra del Pueblo. Fabricio allá en nuestro municipio de Boconó, en su casa natal, a cual lo invitamos para que vaya al municipio de Boconó, al Estado de Trujillo, bueno, tiene una, una placa donde se le da el nombre de héroe de la independencia de Venezuela, del socialismo de la revolución Fabricio un gran hombre de lucha, de batallas de victoria, de compromiso Fabricio fue un héroe, héroe principal del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez en 1958 también nuestro camarada hermano Fabricio Jeda estuvo en el congreso y fue uno de los más votados para pertenecer al congreso periodista de allí que Fabricio con ese famoso pacto de punto fijo allí Fabricio ve la traición en el congreso y bueno escribe una carta muy bonita que la deberíamos conocer todos y todas donde renuncia al curul porque ve que no se cumple lo acordado y que el pueblo sigue llevando de esos traidores. Y allí Fabricio lee su carta y se va a las montañas a defender la democracia, a defender al pueblo venezolano, a defender ese famoso pacto que se hizo que nadie lo cumplió, pero que Fabricio como un gran hombre, como un gran héroe, Sí lo hizo y lo sigue haciendo porque cada uno de nosotros debe estar en el legado de Fabricio Ojeda. Es por eso que hoy nosotros, los venezolanos, este gran pueblo venezolano, conmemoramos los 94 aniversarios de Fabricio Ojeda. Fabricio, hombre de lucha, de lealtad y de mucho compromiso. Desde aquí nosotros le decimos al pueblo venezolano y a nuestro pueblo turiano que Fabricio está más vivo que nunca. Y también decirle a ustedes, nuestro pueblo venezolano, que aquí el comandante eterno Hugo Chávez Fría cumplió el legado de Fabricio Ojeda y que nuestro presidente obrero Nicolás Maduro está cumpliendo el legado de Fabricio Ojeda junto al pueblo venezolano, junto a todos nosotros, en estos tiempos difíciles ahí está nuestro presidente Nicolás Maduro, ahí está el pueblo venezolano, ahí estamos nosotros dando lo mejor. Es por eso que debemos asumir el compromiso, la lealtad de Fabricio Ojeda para continuar en las diferentes batallas que todos y cada uno de nosotros tenemos. Ahí estamos al lado del fusil de Fabricio Ojeda, ahí estamos. ...al lado de la bandera de Fabricio Ojeda... ...porque el pueblo venezolano no está solo... ...el pueblo venezolano está con los líderes y de ESA... ...que estamos juntos y que decimos... ...Fabricio Ojeda vive... ...que viva Fabricio Ojeda... ...que viva la patria... ...quiero leer algo... ...que hoy lo publicaron... ...donde dice... ...abajo las cadenas... ...muera la opresión por la patria y por el pueblo, viva la revolución. ¡Que viva la patria y que viva Fabricio Ojeda! Si permite... Bueno, vamos a leer el acuerdo. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo con motivo de la conmemoración del 6 de febrero el 94 aniversario en ocasión al natalicio del comandante guerrillero Fabricio Ojeda, considerando que Fabricio Ojeda nació el 6 de febrero de 1929 en Boconó, Estado Trujillo. Fue un líder revolucionario y activista venezolano, por las causas justas y la libertad con un impetu de lucha indobregable, bajo la convicción de que siempre habrán, hombres, mujeres, dispuestos a defender su derecho, ser libres y vivir con dignidad frente a las amenazas y ataques por parte de los sectores de extrema derecha. Considerando que Fabricio Ojeda fue electo diputado en el antiguo Congreso venezolano, cargo al que renunció en junio de 1962 al detectar acciones que constituían una traición a la patria, protagonizada por las élites oligarcas del Pacto de Punto Fijo para posteriormente sumarse a la lucha revolucionaria que empezaba a gestarse en diferentes zonas del país como mecanismo para lograr la liberación nacional y dar el paso hacia el socialismo. Considerando que Fabricio Ojeda participó incansablemente en las acciones contra la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez, hasta lograr su derrocamiento el 23 de enero de 1958, generando grandes cambios estructurales necesarios en la nación para evitar la instalación de un gobierno basado en la democracia representativa, que socavara los derechos y garantía de los pueblos venezolanos. Acuerda, primero, conmemorar junto al pueblo y a la juventud venezolana el natalicio de Fabricio Ojeda como ejemplo de lealtad a los principios revolucionarios, éticos y de fidelidad en favor de la lucha por la libertad del pueblo oprimido y humillado ante la brutal represión que ejercía la política de la Cuarta República. Segundo, desarrollar planes y programas orientados a promover, conocer y estudiar ...el pensamiento y obra del líder revolucionario Fabricio Ojeda... ...con el objetivo de mantener vivo el legado histórico de nuestros mártires. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela... ...y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo... ...sede de la Asamblea Nacional en Caracas... ...a los siete días del mes de febrero del 2023... Año 212 de la Independencia, 163 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra ahora la diputada Laideli Grimán. Micrófono para la diputada, por favor. Mi respeto y saludo a la junta directiva, a los amados jóvenes revolucionarios, primer vicepresidente y segunda vicepresidenta, a las compañeras secretarias, y por supuesto al pueblo en general, a los diputados y diputadas. Hoy venimos honrosamente a celebrar el natalicio de nuestro hermano de lucha, Fabricio Ojeda, venezolano insigne, recto, honorable, pero además de las tierras andinas, de nuestro Trujillo amado. Este Fabricio Ojeda que representa la lucha de un pueblo, que emerge, que no se consolidó para ese momento, pero que debemos recordar permanentemente, sobre todo en este Parlamento. Debemos recordar, y lo voy a leer textualmente, lo que en su carta de renuncia al curul que le correspondía, en, en la, para el momento la Cámara de Diputados del Congreso de la República, el 30 de junio de 1962, en donde decía, si muero no importa, otros, otros vendrán detrás de mí. Que recojan nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con dignidad lo que es ideal y deber de todo nuestro pueblo. Sueños compartidos con Bolívar, el sueño a que todos y todas tengamos Educación, derecho a la educación, derecho a la salud. Y por supuesto, concretado por nuestro presidente Hugo Chávez Frías, que hoy abandera además nuestro presidente Nicolás Maduro. Debemos decir que además Fabricio, recto y disciplinado indiferentemente en la coyuntura que fuese, siempre llamó al diálogo interno de los venezolanos y venezolanas. Hoy ejemplo, Nicolás Maduro que abandera el diálogo interno entre venezolanas y venezolanos. Los asuntos nuestros los arreglamos nosotros internamente. El enemigo, decía Fabricio, está en el imperialismo. Por eso debemos debatir internamente los venezolanos, pero luchar contra ese imperio que nos quiere acabar y maltratar nuestra paz. Hoy debemos decir también, ¿Qué es lo que hay que recoger en el Parlamento de Fabricio? Primero, y debo enumerarlo eh, textualmente, Fabricio Ojeda es ejemplo de rectitud que debe caracterizar a todos los parlamentarios en las diferentes instancias legislativas. Las constancias para mantener la libertad de la patria, además de eso, y sobre todo Fabricio nos demostró el valor para ser parte de la revolución nacional. También así, cómo propiciar el protagonismo del pueblo, visto hoy en el plan legislativo del 2023, reflejado cómo este parlamento recoge el legado de Fabricio Ojeda. Además, los llamo a todos y todas que mantengamos la rectitud como Fabricio, pero que además mantengamos el espíritu agitador, gritando esa honorable lucha y arenga que decía, la línea justa es luchar hasta vencer. La línea justa es luchar hasta vencer. La línea justa es luchar hasta vencer. Estoy seguro, compañeros, camaradas, que de la mano de Dios y de Nicolás Maduro nosotros venceremos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene ahora el derecho de palabra el diputado Roy Laza. No es solo para hacer una sugerencia, presidente. El, en el documento leído no aparece, o por lo menos creo que no aparece, que el Fabricio Ojeda fue presidente de la Junta Patriótica, y es quizás uno de sus hechos más importantes. Y además fue presidente del Frente de Liberación Nacional, la organización amplia política que abrió una perspectiva de lucha armada, cierto, de lucha política y de lucha social para acabar con el betancurismo. Eso es lo más importante y creo que debe estar reflejado en el documento. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la, la palabra el diputado Ricardo Río. En, muchas gracias, señor presidente encargado, se ¿sí? dice. Está bien. Este, Primer vicepresidente. Ay, mi, mi pana burda, está bien. No se preocupe, mi respeto y mi admiración siempre, por delante. En, eh, mi mamá, yo siempre la regañé porque fue una loca, porque el 23 de enero me sacó para la calle teniendo tres años, a ver marchar a la gente que iba para el silencio, a ver caer la dictadura. Yo tengo la melena bendita por la mano de Fabricio, él mesó mi cabellera porque una vez se escondía a casa de un trujillano de Álvaro Sarte, y llegó a la Seguridad Nacional y se escondió en mi casa, mi mamá era dirigente de URD como él, porque Fabricio Ojeda era el representante de URD en la Junta Patriótica. Y en el comunicado, y en la semblanza que ustedes han hecho, se fijan mucho en cómo murió Fabricio. Fabricio murió siempre desde la, creo que fue el 22 de junio de 1966, no me equivoco, y era muy querido en mi casa, y era, era alguien que, que pertenecía a nosotros. Las la luchas contra la dictadura, esa locura que su mamá llame a la avenida, era una representación de lo involucrado que estábamos en los bloques de San Martín por la salida de Pedro Estrada y sus amigos. Y, y cuando yo escucho de la, el relato final de la vida de Fabricio, siento que no estamos diciendo todo. Yo estoy que, Roy, cuya mamá era vecina mía, allá en San Martín, diputado Roy Daz, señala con, con entera precisión que él fue el presidente de la Junta Patriótica, que fue un acto unitario de los venezolanos para quitarnos una dictadura. Uno de los aspectos fundamentales del corresponsal del Nacional en Miraflores era dirigir la principal junta política clandestina para sacar la dictadura. Ese es un héroe de la democracia, ese es un héroe de la lucha del pueblo, ese lamentablemente murió en combate, murió en, en el DIN, en la que se llamaba CIFA. Una versión dice asesinado, la versión oficial dice suicidado, y como todas esas muertes tratan de hacerlo enredado, y yo creo que lo mataron, yo siempre creí que lo mataron, pero eso es por el afecto que en mi casa había por él. Yo no lo puedo probar, por eso no lo afirmo. Entonces, un comunicado que se dedique a destacar solo la actividad guerrillera de Fabricio Ojeda, que obvie la participación democrática de un luchador que conquistó con tanta importancia o más de quienes se asumieron luego dueños de la democracia, no puede ser obviado. Es muy difícil aprobar. Un comunicado donde lo único que se destaque de Fabricio es que sintió el costillar de Rocinante bajo sus piernas, como decía la carta de despedida del Curul. Yo creo que, yo respeto, las la, la, la mayorías son así, los criterios son así, pero yo creo que es muy difícil apoyar un comunicado donde a un luchador democrático destacadísimo como él, que hizo todo para la institucionalización de la democracia en Venezuela, solo se le recuerde porque tomó las armas en un momento infortunado de la vida que le costó la propia, admirable sacrificio. dispensen la intervención, señores diputado. si sí, hay varias precisiones. Antes de darle la palabra a otro diputado que nos la solicitó, 21 de junio de 1966, es la fecha donde asesinan a, a Fabricio, yo diría que Fabricio fue un héroe por la democracia y víctima asesinado por los que son los que construyeron la falsa democracia. Creo que hay que decirlo como son, pero vamos a dejar en el uso de la palabra al diputado Fernando Soto Rojas, que puede contarnos bien de esta historia. Bueno... Buenas tardes, compatriotas. Lo teníamos en reserva. Si sí, yo creo que estamos obligados a escribir la historia contemporánea de Venezuela. Cuando uno revisa las diversas coyunturas del siglo XX, comecismo, transición Medina-López Contreras, trienio adeco 45-48, la resistencia a Charbó, Pérez Jiménez, los 40 años del punto fijismo. Y este proceso, vemos que ha habido figuras estelares en la cual la inmensa mayoría de nuestra juventud lo desconoce. Está el caso de Pío Tamayo, silencio total. El caso de Jorge Rodríguez y este caso emblemático de Fabricio Ojeda. Y los partidos, que tuvimos involucrados en esos procesos, no han rendido cuenta política ante la historia del pueblo venezolano. Yo, modestamente, escribí un pequeño libro de 600 páginas, escrito de ayer y de hoy, donde hay parte de esa figura. Pero hay un hecho relevante. Yo fui testigo. Resulta que cuando cae la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, 23 de de 1958, a fines del mes de febrero. Va a Betancur, viene Betancur a Venezuela, y va a la delegación de la Junta Patriótica a recibir a Betancur en Curazao. Y se hace un acto masivo aquí, en un peradero que había donde estaba hoy esta plaza del centro. Ahí se hizo el acto. Resulta que después se amplió la Junta Patriótica, fue un error, por cierto. De, la, de los sectores juveniles, todo el Partido Comunista y de la Juventud Rebelde y Acción Democrática, se amplió con la presencia de Raúl Leoni y Gonzalo Barrio. De tal manera que Raúl Leoni conoció muy de cerca y físicamente a Fabricio Ojeda. Lo conoció bien. Y resulta que en 19, aquí cerca del Palacio de Vila Flores, a menos de 100 metros, en el Palacio Blanco, ahí asesina a Fabricio Ojeda, siendo presidente Raúl León. Yo tuve la suerte de, año después, junto con el presidente Nicolás Maduro, con José Vicente Rajel, Julio Calorillo, de revisar el local donde apareció muerto Fabricio Ojeda. Y no hay ninguna posibilidad, cuando uno revisa, fue, está todo todavía intacto, es imposible que físicamente con una corbata alguien se pudiera asesinar allí. No hay nada, ni siquiera las la ventanas pues, daban para esa situación. ver que fue un vil asesinato demostrado suficientemente con la actosia que posteriormente se le hizo a Fabricio Gel. Ahora, la, la caraña humana, pero sobre todo el Rómulo de Tancur y de Raúl León, que cono nos conocieron, digo. yo conocí personalmente a Raúl León y aquí mismo, aquí está ahí. Y recuerdo que el Partido Comunista y ORD sacaron una amplia votación y Fabricio Jueda fue el diputado más votado. Y Acción Democrática ganó, pero se tocó con la votación del interior del país. Nosotros después de esto fuimos a una reunión con, con Raúl León. Yo y el poeta Muñoz, el papá está muerto, el papa, pero está Manda Muñoz viva todavía. Y tuvimos una conversación ahí con Raúl León y explicando las limitaciones y cómo hemos perdido la situación aquí en Caracas. Y después me dijo: Despreocúpese, joven. Esperemos que lleguemos al gobierno y rápidamente cuando empecemos a dar créditos, láminas de tal, no vamos a ganar al pueblo de Caracas y toda esa gente que votó. Yo dije: Coño. Estos son los dirigentes populares, que esa es la calaña de estos personajes que hay que estudiarlos? Aquí hay que revisar una situación exhaustiva del liderazgo de los partidos políticos, tanto de la derecha como de la izquierda, y de sus propuestas programáticas que están escritas. Acción Democrática ofreció por una Venezuela libre de los venezolanos, y mucha gente se sacrificó por esa situación que pasó con el Venezuela Libre y los venezolanos. El partido COPEI, en 1946, un documento firmado por Rafael Caldera, Feo González y otros más, ofrecieron una sociedad de bien común, 70 años después que pasó con esa sociedad de bien común. Y el partido comunista ofreció una sociedad de soviets, que obreros y campesinos, Documento de mayo de 1931. Y está el plan de Barranquilla. Y no se ha hecho un balance histórico de ese proceso. No se ha hecho un balance. Muchos se definieron partidos del pueblo. ¿Qué pasó con ese partido del pueblo, Acción Democrática? Partido de la clase obrera. Se definió el partido comunitario, el partido de la clase obrera. 90 años después, ¿qué ha pasado con las diversas coyunturas políticas? u otros que se definieron partido de la revolución, el PRB de Douglas Ramos, mis camaradas de amigos, Douglas, o de la gente de Bandera Roja, partido también de la, de la clase obrera, si se definieron los documentos. Yo creo que ya con la presencia del liderazgo del comandante Chávez, la revolución bolivariana creo que ha clarificado eso para la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Y hoy cristalizada la revolución bolivariana, Marchamos con pasos seguros, levantando todo ese esfuerzo en nuestro liderazgo desde Guacaypuro hasta hoy. Con orgullo levantamos esa bandera y marchamos en la transición histórica del capitalismo al socialismo. Pero hay que rendir cuentas ante nuestro pueblo, hay que rendir cuentas, porque mucha gente aquí habla tontería y, y no se ve el rabo hacia atrás, no es todo. Gracias, diputado Fernando Soto Rojas. Extraordinaria intervención esclarecedora de la historia de aquellos tiempos. Ciudadana secretaria, en mesa tenemos... ¿Cuál es la propuesta que tenemos, ciudadana secretaria? No hay propuesta en mesa, ciudadano presidente. Bueno, ahí nos entregó el diputado Roidaza incorporar el pre, en el, la propuesta de acuerdo que Fabricio Ojeda fue presidente de la Junta Patriótica y que también fue jefe del Frente de Liberación presidente de, del Frente de Liberación Nacional estas dos propuestas entonces se incorporan al proyecto de acuerdo los diputados y diputadas que estén de acuerdo en aprobar este proyecto de acuerdo con esta propuesta presentada por el diputado Roidaza por favor hacerlo con la señal de costumbre queda ha aprobado este acuerdo con motivo de conmemoración del 94 aniversario en ocasión al natalicio del comandante guerrillero Fabricio Ojeda. Ya, ya se hago todo la materia. ¿Es sobre este punto? Ah, bueno, dejemos constancia... Secretaria, que la alianza, la oposición, pues, vamos a llamarla con, por el nombre que corresponde. La oposición se abstiene en este punto. Ciudadana secretaria. Agotada la agenda, ciudadano vicepresidente. Se levanta la sesión y se convoca pro, para la próxima, para el próximo jueves, 9 de febrero. La sesión siguiente. Muchas gracias, colegas parlamentarios, colegas parlamentarias.